En este video le mostraremos cómo instalar de manera local Kaspersky Security 10 for Windows Server. La solución se ha desarrollado especialmente para servidores de carga alta y brinda protección segura contra el ransomware y control sobre la ejecución de aplicaciones con solo uso mínimo de recursos. Kaspersky Security 10 for Windows Server es compatible con las versiones más recientes de Citrix y hyper v Server Core y también el modo de Cluster y los servidores terminales. Antes de instalar, asegúrese de que el equipo en el que desea instalar Kaspersky Security 10 for Windows Server cumple los requisitos del sistema. Luego descargue el archivo de instalación. Ejecútelo y extraiga los archivos a una carpeta temporal. Cuando la ventana se abra, seleccione Install Kaspersky Security for Windows Server. Haga clic en Next y acepte los términos y condiciones del Acuerdo de Licencia y de la Política de Privacidad. Establezca el indicador correspondiente si desea ejecutar un análisis antivirus antes de la instalación. Espere a que se termine de ejecutar el antivirus y seleccione los componentes que desea instalar. Especifique la carpeta donde debe instalarse la aplicación y, de ser necesario, establezca los parámetros adicionales y especifique la ruta al archivo de configuración. Si ya tiene una clave de activación para la aplicación, especifique la ruta hacia ella o haga clic en Next si desea hacerlo más tarde. Comience el proceso de instalación y espere a que se termine. Kaspersky Security 10 for Windows Server ya está listo para funcionar. Instale una consola para administrarlo de manera local o conecte el equipo a Kaspersky Security Center. Para saber más sobre las características y configuración de Kaspersky Security 10 for Windows Server, visite support.kaspersky.com.